qué tal amigos bienvenidos a un nuevo video. en este caso les traigo un pequeño tutorial de cómo utilizar Nybot para su stream en twitch lo que vamos a hacer es crear un comando crear timers y que el comando saluda a la gente cuando entra a nuestro directo vamos con el video. bien ahora vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar la página nightbot.tv esta es la página oficial de este bot así que vamos ahí bien una vez acá Van a escribir la palabra Nybot, ¿sí? le van a dar a buscar. En mi caso veo que está en la primera opción. Le damos clic. Izquierdo. Esperamos que cargue. Dice iniciar sesión. En este caso, en mi caso, por ejemplo, yo inicio sesión con mi cuenta de Twitch para vincular este bot a Twitch. Bien. En la parte derecha azul nos va a aparecer, en la parte derecha arriba en azul, nos va a aparecer Join Channel. Le damos clic izquierdo, esperamos que cargue, y nos va a dar un comando que debemos copiar y pegar en nuestro chat de Twitch. Le damos copiar, clic derecho, copiar. Abrimos una nueva pestaña y iremos a nuestro canal de Twitch. Cada uno buscará el canal. Voy a poner canal. Vamos a la foto de perfil a la derecha arriba. Buscamos canal inicio acerca de calendario, videos y chat le damos clic izquierdo y en nuestro chat clic izquierdo y pegamos ese comando pleca mod espacio naibot. le damos enviar y esto lo que va a hacer es darle el permiso de moderador a este bot para que interactúe en nuestro chat bien, volvemos al Nightbot Word una vez hecho esto podemos crear un comando o utilizar solamente los que están en default En default tenemos varios comandos que les recomiendo que no los desmarquen la verdad que son todos bastante utilizables si quieren crear uno van a custom van a la parte donde dice eh, add command derecha el icono azul le dan clic izquierdo en la parte de arriba donde dice command escriben exclamación y por ejemplo vamos a crear el comando de Instagram entonces colocamos la palabra Instagram, puede ser en minúscula, puede ser en mayúscula Instagram en la parte de abajo vamos a escribir un mensaje te invito a seguirme, por ejemplo y qué hacemos, apretamos enter para que nos marque en la parte de abajo y Colocaremos el link de nuestro Instagram. Yo, en mi caso, lo voy a buscar en una pestaña aparte. Buscaré mi Instagram para copiar el link de mi perfil. En este caso, voy a mi perfil. Me aparece la URL aquí arriba. La marco. Clic izquierdo. Copio. Vuelvo al Nightbot. Y en la parte de abajo, clic derecho y pego. En este caso. Que haga de esta manera, ¿sí? En este caso, también lo que podemos hacer es el nivel, ¿no? la gente que puede utilizar este comando, que puede ser todo el mundo, puede ser moderadores, VIP, regulares y gente que ustedes quieran, ¿no? Suscriptores, etcétera Les recomiendo que en este caso pongan todo el mundo. Acá el cooldown significa que cada 5 segundos se puede utilizar este comando. Yo, por lo general, les recomiendo que lo suban a 10. Le dan Submit y ya está creado este comando. Ahora también lo que podemos hacer es crear un comando Timer. Este comando lo que hace es aparecer en el chat cierta en cierto tiempo que nosotros le digamos que aparezca. Pueden aparecer links de nuestras redes sociales, pueden aparecer mensajes saludando a la gente, etc. Eso ya es a imaginación de cada uno. Les voy a dar un ejemplo. Como hicimos anteriormente vamos a crear un comando. En este caso ponemos en el signo add, clic izquierdo, le damos un nombre a este timer. Vamos a poner follow. En la parte de mensaje le vamos a poner no te olvides, no te olvides de dejar, de, perdón, de, dejar tu follow. Estoy medio incómodo, perdón por mi escritura. Y le vamos a poner un intervalo que esto aparezca cada 5 minutos, que ese es el mínimo. El chat de líneas, ¿sí? quiero que aparezca si alguien escribe alrededor de 4 veces. no En alias no ponemos nada y le damos submit. Como podrán ver, buscamos follow, este comando timers está aquí y me aparece enable que ya está activado. Si lo quieren desactivar, disable, si lo quieren editar, edit. Y así es como pueden crear diferentes comandos timers para que ustedes no estén escribiendo en el chat a cada rato un comando para que se active. Esto lo que va a hacer es que ustedes se dediquen solamente a leer el chat o a jugar eh, un shooter, o que estén concentrado en su juego. Les hace un poquito más fácil este el stream. También les recomiendo crear un comando en el cual salude a la gente. Volvemos a comandos, custom, vamos a add command en la parte de derecha azul y escribimos el comando exclamación hola. No importa que sea mayúscula o minúscula. Entonces el mensaje, cada vez que alguien escriba hola en el chat, el bot estará recibiendo a esa persona. Y ustedes le dirán qué diga, que quieren que diga, perdón. Hola, gracias por pasarte. Por ejemplo, el nivel es everyone. one sí. Cooldown, 5 minutos. Sí, eso está perfecto porque cada vez que alguien aparezca lo va a saludar. Le damos submit. En este caso me dice que el comando ya existe. Por eso no me lo acepta. Así que lo voy a cancelar. Porque lo tengo acá. Ya lo tengo realizado. Vamos a hacer la prueba en el chat nuestro. Voy a escribir simplemente hola sin signo de exclamación. Y van a ver que el chat automáticamente me está saludando. Bien. Como ustedes pueden saber, el bot tiene diferentes opciones. También tiene Spam Protection. Esto significa que nos puede bloquear a la gente que se exceda. En emotes, ¿sí? O se exceda en mayúsculas, perdón Excess Caps Se exceda en mayúsculas, se exceda en emotes eh, Alguien que pase un link, por ejemplo Eso también está muy muy bueno Para ayudarnos a que la gente no haga spam este, innecesario en nuestro canal y Que sea invasivo eh, Tenemos también Blacklist, palabras, lista negra Esto lo pueden editar también Perdón, me equivoqué <risas> Opciones ¿Sí? Ustedes pueden editar esto, la parte de lista, si quieren que alguna palabra en particular, la gente cuando la escriba, el bot automáticamente la silencie, la banee. ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una palabra que, que es muy común, que la gente diga que no está bueno, negro, black. Le ponemos que esa persona que escriba ese, este, esa palabra tenga un timeout, que tenga un silencio en el directo por unos segundos. El timeout que es de original es de 600 segundos, que está muy bien para que la persona entienda que hizo algo mal. Esto lo puede solamente sacar o quitar un moderador, ¿no? No, perdón, exen User Level. Eso es lo que está diciendo, es que un moderador puede colocar esa palabra y no va a ser eh, timeado. Entonces le voy a poner EveryOne. No, perdón vive suscribe está un suscriptor por ejemplo le damos sweetmeet y ya tenemos esa, lista, esa palabra en la lista negra bien esto está muy bueno también lo pueden este, editar como ustedes prefieran los links también no yo los links que puse para que los elimine automáticamente si ¿sí? puse en opciones puse de YouTube cualquier link que la gente coloque de YouTube lo va a cancelar y le va a dar un timeout A esa persona Pueden poner, no sé eh, Link de Spotify Eso depende de cada uno Ahora vamos a hablar del son request Como ya se los mencioné El son request lo que hace es Que la gente pueda colocar el, el comando Exclamación SR Dejar un espacio Y pone el nombre de una canción están llamando a la acción para que eh, El bot lea eh, un video de youtube, ahí les muestro cómo hacerlo estamos aquí de nuevo en la página de Naibot, en esta parte de sección izquierda donde dice son requests, en la sección de Auto DJ tiene que estar habilitado, en este caso les va a aparecer Enable para que lo activen muy bien ahí se activó, en este caso tienen que dejar abierto esta página de Autodj para que funcione el Nybot con su chat. Bien, ¿qué pasa? Vamos a ir, voy a bajar el volumen para que no me tome el copyright. Vamos a la página nuestra de Twitch, nuestro chat, exclamación, SR, que es la abreviación de Sound request, espacio y el nombre de la canción o la banda que quieren escuchar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con Nirvana. Le damos Enter en el chat. Automáticamente el bot, el ibot lo reconoce. Y va a estar sonando en su directo la canción de Nirvana. O sea que la gente va a poder colocar canciones en su directo. Bien. Pueden ver que está activado. Si ustedes no quieren escuchar esta canción, porque a veces la gente le pone canciones que no, que no les gusta. Le dan Siguiente y se cancela. Bien. En la parte de abajo de AutoDJ está Playlist. La Playlist lo que hace es, como su nombre lo dice, que ustedes pueden crear una lista con diferentes canciones que quieren escuchar en el stream. Esto es lo que va a hacer, ustedes vienen acá a Playlist, le dan una vez que la crean, le van a aparecer acá un botón de Play y va a estar sonando en su directo. Eso sería todo en Sound Request. Así que también eh, le puedo contar, a ver, vimos Spot Protection timers, giveaway. Giveaway significa que puedes hacer sorteos con este bot. Como el bot lee el chat, lo que puede, ustedes lo pueden configurar para, vamos a poner en español, para hacer un sorteo. El sorteo puede ser para los mods, para la gente que está constantemente en su chat, para suscriptores y para todos los usuarios. Acá lo pueden ir configurando a su gusto. Pueden configurarlo también para que eh, un moderador o un suscriptor tenga más ventaja sobre la gente y así esto es una herramienta la verdad que está muy muy buena este espero que les sepan sacar provecho si tienen alguna duda me pueden este, dejar en los comentarios eh, si les faltó si me faltó algo de explicarles y si no se pueden pasar por mi directo eh, lunes miércoles y viernes a las 18 horas eh, de argentina los estaré este, Ayudando, no hay ningún problema, espero que les haya gustado el video, dejen un like y suscríbanse.